Los sonidos del español. T. Con t se escribe taza. Taza. Con t se escribe tren. Tren. Con t se escribe tambor tambor, con t se escribe tomate, tomate, con t se escribe té, té, con t se escribe tacos, tacos, con t se escribe tenis, tenis. Te, te ta ta ta te ti ti ti To. To. tú, Tu. tu te, Té. Tapa, tapa, tela, tela, timón, timón, tomate, tomate, tubo, tubo. Té. Tío, tío, tía, tía, techo, techo, tenedores, tenedores, tambor, tambor, termómetro, termómetro. Televisor, televisor. Teléfono, teléfono. Tiburones, tiburones. Taladro, taladro. Teclado, teclado. Tres, tres. Tomar, tomar. Tijeras, tijeras. Toro, toro. Té, té. Torero, torero. Tiempo, tiempo. Tomate, tomate. Tesoro. Tesoro, Tucán, Tucán, Títere, Títere, Tigre, Tigre, Tal, Tal, Tan, Tan, Tamal, tamal, tabú, tabú, taco, taco, temor, temor, tejo, tejo, tejas, tejas, tela, tela, tejido tejido tía tía tíos tíos tifo tifo tina tina tintura tintura Todos, todos. Toco, toco. Tocamos, tocamos. Todos, todos, todas, todas. Tul, tul. Tus, tus. Tubos, tubos. Tuba, tuba. Tulipán, tulipán. Tala, tala. talamos talamos tapa tapa taxi taxi tasas tasas temas temas tesoro tesoro Temor, temor. Tengo, tengo. Tenía, tenía. Tipo, tipo. Tirano, tirano. Tiros, tiros. Tiempo, tiempo. Títere, títere. Toga, toga. Toman, toman. Tomemos, tomemos. Topo, topo. Toros toros tufo tufo tuna tuna turno turno tuétano tuétano turco turco.